José Luis Mata Heredia se encuentra recibiendo atenciones médicas luego de recibir una estocada en medio de discusión a manos de un vecino. Hecho ocurrido la noche del domingo en esa ciudad de San Francisco de Macorís. No, una discusión ahí, en vecino, me ahí. ¿Dónde ocurrió? En el 24 de abril. ¿Anteriormente ustedes habían tenido inconvenientes? Sí. ¿Por qué? Yo pertenezco a con la Junta de Vecinos de Ya. Ahí. en relación al victimario se encuentra en el comando regional noreste de la policía nacional en las próximas horas será sometido a la justicia para NTN reportó Giovanni Paulino